que está relacionado con el sistema nervioso periférico es, es el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso produce una coordinación eléctrica, pero es este un proceso la, sí, la sí. y el sistema nervioso endocrino se encarga de la coordinación química, ¿listo? o sea, todas estas redes que trabajan solitas, es como que en el momento en que digamos, ¿qué te digo? Eh, hay, digamos, más dilatación en un vaso, ¿no? Vaso preso, hipófilo, ¿cierto? Eh, más dilatación ante una, una mujer que está, digamos, alumbrando. También está la oxitocina, haciendo las contracciones en el útero, ¿cierto? Mandando más flujo a todo el cuerpo. Entonces, bien, entonces, eso es algo un trabajo de la hipófisis, o sea, entre las hormonas mismas interactúan. Entonces, el sistema endocrino es una interacción entre diferentes eh, glándulas y diferentes hormonas, ¿bien? Eh, ¿Son solo estas las glándulas? No, también por ejemplo tenemos las glándulas suprarrenales No sé si recuerdas las glándulas suprarrenales la, O también llamadas adrenales Adrenal, ¿a qué te suena? Adrenalina, ¿cierto? Adrenalina y no la adrenalina ¿Okay? No son las únicas, también tienen los corticoides, por ejemplo Que regulan el nivel de sodio y potasio también de tu cuerpo eh, Y otro caso, por ejemplo, que tenemos acá son las glándulas de las, las gónadas que producen, por ejemplo, testosterona, estrógeno, progesterona, ¿Listo? ¿Alguno duda? de ahí? ¿De la pregunta uno? Ya, entonces, la, la alternativa sería sistema endocrino y sistema nervioso. ¿Bien? Eh, la segunda pregunta que nos dice, a ver, Nos dice, las células de la mayoría de los seres vivos, exceptuando ciertas bacterias, necesitan un aporte continuo de oxígeno para llevar a cabo la respiración celular una serie de procesos como la ventilación la hematosis o ventilación externa transporte de gases en sangre respiración celular y respiración tisular se relacionan con la función respiratoria en el esquema la letra D representa el proceso denominado listo y nos muestra un pequeño esquemito ¿no? que te puse por acá entonces tenemos A tenemos B y voy a poner A Aquí es A. Aquí tenemos B. Hay E. Esto es C. Y aquí tenemos D. Bien, entonces tenemos este esquema, ¿no? O sea, con dos corazones por acá, pero vamos a obviar estos corazones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto? La unidad mínima del sistema, la unidad funcional mínima del sistema respiratorio, ¿cuál es? El alveol, ¿listo? O sea, ¿por dónde va entre el aire? Narinas, fosas nasales, baja faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Termina en alveolos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen los alveolos? Aquí con, con A, ah, hacen una ventilación, ¿listo? Se llama ventilación pulmonar. Hacen una ventilación pulmonar. ¿Listo? Entonces los alveolos se ventilan Se llenan de aire listo Y también se aplastan Se contraen Liberando aire listo Inhalar, exhalar Entonces, ¿qué es lo, de, lo, lo rojito? Es oxígeno ¿Listo? Lo rojito es oxígeno ¿Qué es lo azulito? Es CO2 ¿Listo? CO2 ¿Ya? Entonces, en el proceso B, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, si te das cuenta, de alveolo, voy a poner alveolo, del alveolo, el alveolo, ¿no? El alveolo que está haciendo un intercambio, ¿no? Tu alveolo, tu alveolo está haciendo un intercambio, ¿no? De gases. ¿Cómo se llama al intercambio de gases? Se le va a llamar hematosis. ¿No? La hematosis, ese es ese intercambio de oxígeno y CO2 que se da en el torrente sanguíneo que está en los vasos capilares que están rodeando al alvéolo porque este alberito no está así, ¿no? sino que está rodeado, enrollado con bastantes capilares. Y todos los capilares que están con esa sangre hacen esta perfusión, no esta hematosis, intercambian digamos, la sangre viene con CO2, deja el CO2 y entra el oxígeno, ¿listo? Entonces, esa es la hematosis. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llega el oxígeno al, al torrente sanguíneo? Tiene que transportarse el oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esto se llama transporte de... Transporte de gases. ¿Listo? Para que el oxígeno llegue a todo el cuerpo. Entonces, pasa que llega a tus células. ¿Listo? A las células de cualquier parte de tu cuerpo. Llega, ¿No? ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que darle oxígeno a la célula y la célula, ¿qué va a hacer? Va a liberar CO2. ¿Listo? ¿Cómo se llama este proceso? Mira, hematosis era cuando del alveolo entraba torrente sanguíneo. Si entra del torrente sanguíneo a la célula, se le va a llamar respiración. ¿Qué respiración? Tisular. No, Tisular. Visu... Tisular. Respiración tisular. ¿Y qué es respiración celular? ¿Visto? ¿Qué es respiración celular? Lo que me están preguntando, ¿no? D es este de acá. O sea, D es respiración celular. Pero, ¿qué es esto de la respiración celular? Pasa que tu cuerpo necesita energía, ¿cierto? Tu cuerpo necesita energía, tú necesitas energía. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, tu celulita recibe azúcar, ¿no? Lo más común, ¿no? Es H2C6, recibe azúcar entonces este azúcar es un combustible ¿cierto? el cual esta celulita de acá, a través de una organela llamada mitocondria va a oxidar y va a producir CO2, ¿listo? quedándose, almacenándose la energía que se va a llamar ATP ¿listo? entonces esto de acá entra glucosa se queda ATP y se desecha CO2, se llama se llama respiración celular. celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es respiración celular? Es el proceso donde la, el combustible, la glucosa, entra a la célula, la mitocondria, produce energía y desecha el CO2. Es un proceso de oxidación. Porque mira, el oxígeno que está haciendo, está entrando, se está oxidando. ¿Listo? Y es un proceso metabólico. ¿Listo? Es un proceso metabólico de tipo catabólico. ¿Por qué mira? ¿Por qué es catabólico? Esta es una molécula grande y esta es una molécula chiquita, ¿no? Si es de molécula grande, a molécula chiquita, el proceso se llama catabólico, listo? A ver, si es de molécula grande, a molécula chiquita, ¿el proceso es catabólico. catabólico? ¿Y qué significa eso? Que va a romper enlaces, listo? Si rompo enlaces, si es catabólico, necesita liberar energía, liberar energía, entonces es exergónico. Entonces ahí puedes anotar que la respiración celular es un proceso catabólico-exergónico en el cual se oxida un combustible almacenándose energía y liberando CO2. Esto es la respiración celular. ¿Alguien puede repetirlo? ¿Qué es la respiración celular? Vamos, ¿te das A ver, vamos a empezar. Esto se llama metabó. Se llama metabolismo, ¿cierto? O sea, esta partecita de acá es el metabolismo, ¿listo? Entonces, el metabolismo tiene dos tipos, anabólico y catabólico, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver, la respiración celular es un proceso catabólico, a ver todos, si la respiración celular es un proceso catabólico, ¿listo? Como es catabólico, yo voy a decir que es exergónico. Listo, entonces la respiración celular ¿qué es? El proceso catabólico y exergónico. ¿Listo? ¿Qué significa exergónico? Que libera energía. energía. ¿Y catabólico? Que de una molécula grande pasa a una molécula chiquita. ¿Ya? ¿Qué es exergónico? Que se libera, se libera energía. ¿Qué es catabólico? Que de una molécula grande pasa a una molécula chiquita. ¿Listo? Y ya, es la respiración celular, ¿listo? Es parte del metabolismo, es un proceso catabólico y exergónico en donde un combustible, esto es combustible, combustible, combustible. O sea, el azúcar es un combustible, ¿cierto? Entonces, un combustible entra a mi célula. ¿Y qué se va a quedar? En el Entonces, proceso catabólico exergónico en donde un combustible ingresa a la célula para producir energía y desechar CO2. Entre paréntesis, esto sería un proceso con entra oxígeno, oxida Activo, ¿Cierto? Oxidación, oxidativo. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué es la respiración celular? Es un proceso catabólico. ¿Primero qué es? un proceso? Catabólico exabólico. y ¿Y qué significa que sea catabólico? Una molécula grande pasa una, una chiquita. Una ¿Cierto? Porque la rompe, ¿no? Para romper. Mira, seis si carbonos, es un carbón. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué es exergónico? Libera energía. Que libera energía, ¿no es cierto? Además, me, dicen, me, me preguntan, ¿la respiración celular es un proceso oxidativo o reductor? Oxidativo, es un proceso oxidativo. ¿Por qué? Porque participa quién. Participa el oxígeno. ¿A quién oxida? ¿A la acero lo está oxidando? Al combustible, ¿cierto? Al combustible. Se si aparte, sí, un poco oxida la célula, pero... Combustible, oxida al combustible. ¿Cierto? ¿Y qué hace? oxidando el combustible. ¿Qué, ¿Con qué finalidad oxida el combustible? Producir, Producir energía. energía y desechar al final CO2. CO2. CO2. Listo, entonces esa es la respiración celular. ¿Cómo se llama esta organela de acá en este caso? Mitocondria. Mitocondria. Listo, entonces la organela que realiza la respiración celular se llama mitocondria. A ver, entonces vamos a repasar. Esto se llama. Bueno, en, en sí esto es inhalación exhalación, ¿no? O sea, eh, lo que hacemos no es respirar. Lo, quien quien la lo respira es nuestra célula. Nosotros inhalamos y exhalamos, nada más. Entonces, cuando inhalamos, ¿qué estamos haciendo? Iniciamos con una ventilación pulmonar, ¿cierto? El aire entra, ¿a qué? ¿A qué cosa entra? Ese es el pulmón de pateo. ¿A qué entra? Pulmón. Entra al alveolo, ¿listo? Entonces, el alveolo se infla, ¿cierto? Porque entra el oxígeno, ¿no? Dentro de entre los gases entra el oxígeno, ¿no? a través de la ventilación pulmonar. Entonces, ¿con qué finalidad hace esto? Realizar una... Hematosis. ¿Qué es hematosis? Un intercambio de qué? De... Gases, ¿no? ¿Qué gases se están intercambiando? y el CO2, ¿cierto? Tú cuando inhalas, ¿qué, qué entra? El oxígeno, ¿y qué sale? El CO2, ¿cierto? Entonces, el CO2 que trae la sangre se va y el oxígeno que recogió el alveolo entra a la sangre. Y circula de nuevo, por el sistema circulatorio. Entonces, de la hematosis, ¿qué tiene que hacer la sangre? Transportar los gases, ¿bien? Transportar los gases. Y una vez que transportó los gases, llega a la célula, ¿qué va a hacer? Respiración una respiración tisular. ¿Cierto? O sea, el oxígeno va a ingresar aquí, A la célula, a la mitocondria no. El oxígeno primero entra a en la célula. Y el CO2 que va a desechar producto del metabolismo, entra a la célula. ¿Ya? Ahora, la respiración celular, sí, el oxígeno pasa a la mitocondria, ¿no? Y oxida el combustible, quedando energía y desechando... CO2 ¿Listo? Eso es Ah, y entonces ¿cuál sería la, la clave? B, ¿no? B. Respiración celular ¿Listo? Pero esto es para que repases también un poco de biología De lo que hemos hecho 93, me dicen Una persona tiene el hábito de correr eh, Una persona que tiene el hábito de correr Respira profundamente para que sus músculos funcionen de forma correcta cuando suda, después de correr, es normal que despida cierto olor. Eh, ¿Cuál de los siguientes sistemas permite la distribución de las sustancias que intervienen en estos dos procesos que ocurren en el individuo? ¿Cierto? Y me da una serie de sistemas, ¿no? ¿Cuál es el primer sistema que me pone? ¿Sistema? El excretor. El excretor. ¿Cuál es el segundo sistema? El nervioso. ¿Cuál? El nervioso. Oye, el sistema nervioso. Oye, ¿de qué se encarga el sistema Nervioso. ¿De qué se encarga el sistema nervioso? ¿De coordinación eléctrica de qué proceso? Sinapsis ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sistema nervioso? ¿Qué más tenemos? Endocrino ¿Y de qué se encarga el sistema endocrino? De las hormonas Ya Una coordinación química ¿Y el último? Circulatorio el Sistema circulatorio Bueno, no se eh, sistema excretor También se le conoce como sistema urinario ¿Cierto? ¿Cuál es su función? Vamos a poner por acá funciones Función ¿Cuál es la función de este sistema excretor o sistema urinario? Es purificar qué Purificar Limpiar Limpiar La sangre ¿Cómo? Todos los desechos que le traiga la sangre Los va a eliminar por la uretra En el proceso de adicción ¿Listo? Entonces, purifica la sangre Entra a los riñones la sangre ¿Ya? Hay un proceso en donde Por ejemplo, bueno, participan en la cápsula de Bowman Participan los tubos Contorneados, todos ellos Y limpian la sangre De todos los desechos que tiene la sangre, la limpian ¿no? O sea, le quitan las cosas malas y la sangre puede seguir por su camino, seguir circulando. ¿Listo? Purifica la sangre. Y, ¿Y los desechos qué hacen? Los desechos van a la vejiga y de ahí se emisionan. ¿Listo? Ese es el sistema espectador. El sistema nervioso, dijimos, se carga de coordinación eléctrica. Sistema endocrino, coordinación química. ¿No? Entonces tenemos coordinación eléctrica. El sistema endocrino, coordinación química. ¿Pero qué me están diciendo? Que el chiquilín es alguien que corre, ¿no? Y, y suda mucho y trata de respirar bastante. Oye, mira, respirar. Respirar. ¿Qué, qué sistemas participaban para, para esta respiración? El sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Dos sistemas participan en este proceso de respiración, ¿no? ¿Qué sistema? El sistema respiratorio y sistema circulatorio. ¿Circulatorio? ¿Cierto? ¿Por qué circulatorio? Porque el oxígeno tiene que llegar a todo mi cuerpo. Yo tengo un montón de células y todas necesitan energía. Y sistema respiratorio para obtener el oxígeno. Pues. ¿Listo? Entonces, ya. Dos sistemas participan en esto de respirar bien para hacer un buen ejercicio. Y el sudar. ¿Por qué sudamos? ¿Cierto? Bueno, o sea, si estamos haciendo ejercicio, estamos entrando en calor, el cuerpo se está calentando, hay vasodilatación, eh, tratamos de regular la temperatura eso se llama homeostasis tratamos de regular la temperatura liberando líquido no el líquido para enfriar nuestra superficie ¿ya? entonces pero no sé si has escuchado en el sudor tenemos cosas malas así y desechos no sé si has escuchado eso o sea, eliminamos lo malo del cuerpo así te dicen con el sudor ¿no? En parte tiene algo de cierto, o sea, todo este proceso, digamos, de sudar también transporta, ¿qué te digo? Sales libres, iones, electrolitos, ¿bien? Y todos estos electrolitos, todas estas sales, todos estos iones, ¿quién los transporta? Lo transporta el sistema circulatorio, ¿listo? Allá, ah, o sea, el sistema circulatorio se encarga de que el corredor respire bien y también de transportar los nutrientes a los músculos para que estos sigan funcionando. Y también de recoger los desechos que estos músculos produzcan para liberarlos después. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la clave? El sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio transporta qué cosas? Gases. ¿Solo gases? No, también transporta nutrientes. Solo nutrientes? No, también transporta desechos. ¿Viste? Entonces ahí tienes la función de estos sistemas ¿no? El sistema secreto también es llamado Sistema urinario ¿Cuál es su función? Purificar, limpiar, ¿qué cosa? La sangre, ¿cierto? Ahí participan los riñones ¿no? El sistema nervioso, ¿cuál es la función? Lograr realizar una coordinación Eléctrica, ¿cierto? En parte también una coordinación química ¿ya? Pero la coordinación química Así netamente dicho es el sistema endocrino. ¿El sistema circulatorio de qué se encarga? Transportar gases, nutrientes y desechos. ¿Listo? Ya está. La entonces la alternativa sería la D. ¿No? 94. Me dice, durante la duplicación normal del DNA en las células, a veces ocurren cambios en la secuencia de denominadas mutaciones que pueden ser dañinas, benéficas, o no tener ningún efecto en la célula, o en el fenotipo de un organismo. Al respecto, señala la relación que muestre la, cor la correlación correcta me dicen sustitución de bueno, sustitución de un nucleótido uno solo, ¿qué será? Mutuas mutación, mutación. Mutual. listo. adición, si yo adiciono será una Incerción. inserción, Incerción. ¿cierto? ya, y si elimino, elimino eliminar, de delete, ¿qué será? dere ¿cierto? ¿Cuál sería la alternativa? Debe, ¿no? 95. Juan adoptó una gata de pelo negro y un gato de pelo blanco. Posteriormente, la gata resulta preñada por el gato. Por lo que Juan intenta calcular cuántas crías tendrán pelo negro y cuántas tendrán pelo blanco según la ley de Mendel. Sin embargo, nace, cada una de las crías tiene pelo negro y blanco. ¿Y en este caso, ¿qué clase de interacción alélica se estaría observando ¿listo? entonces ¿qué son alelos? ¿Eh? ¿Qué son variantes, ¿cierto? Son, son expresiones que pueden variar se pueden expresar fenotípica o genotípicamente ¿Bien? genotípicamente es algo que no, no vamos a ver está en los genes pero fenotípicamente es algo que sí vamos a ver por ejemplo tenemos alelos dominantes y alelos recesivos ¿Cierto? Por ejemplo, si tenemos una flor púrpura y una flor blanca, ¿cuál es el alelo dominante? Púrpura. La característica dominante, la más fuerte, el púrpura, púrpura ¿cierto? Y la recesiva, o la que se va a subordinar, es el, el alelo recesivo que sería el blanco, ¿no? Eh, entonces, los alelos son variantes, ya, ya tenemos eso O sea, en este caso los dos alelos que vamos a tener, o los dos fenotipos que vamos a tener va a ser el blanco y el negro, ¿no? Entonces, tienes tu gato negro ¿ya? Ahora, eh, pero dice que el chiquilín quería calcularlo por la ley de Mendel Y pimba le salieron unos gritters ¿Sí? fusionados, ¿no? Una combinación de blanco con negro ¿No? Pero me dicen que son grises, o sea, porque cuando te digo blanco con negro Tú puedes decirme que es gris, ¿no? Pero en las guías me salen algo así, pues, ponte, ¿no? Entonces tienes a tus gatitos. No sé dibujarla. Con perros. Qué buen perro. Entonces mira, por ejemplo... Ahí, un dálmata. Entonces, tenemos esos siguientes gatitos, ¿no? Gatitos que son mitad blanco-negro, cabeza negra con pelaje blanco, pelaje blanco con colita negra, o todo negro con colita blanca. ¿Listo? Así te nacen las crías. Entonces, ¿a ¿cómo se le llama esto? Cuando ambos alelos dominan, se le llama codominancia. dominancia ¿no? ¿Listo? Como ambos alelos dominan, se le llama una co Gracias. ¿Qué es codominancia? El dominio de dos alelos. Oye, pero así también pudieron salir grises, no? Oye, pero el gris no es un estado intermedio entre el blanco y el negro? Sí o no? Entonces, a eso se le llama. ¿Cómo se le llama? Herencia intermedia herencia intermedia intermedia cuando por ejemplo en este caso si hubieran salido grises tus conejitos ¿no? ¿qué más tenemos? de las alternativas una herencia dominante una herencia dominante es que hubieran salido negros no todos hubieran salido negros y, y alelos múltiples ¿qué son alelos múltiples? Un ejemplo de alelos múltiples. Por ejemplo, dijimos que alelos, ¿qué es? Es una, varia, una variación, una variante. ¿Listo? Entonces, alelos múltiples, ¿qué significa? Que algo puede variar de diferentes formas. Por ejemplo, el sistema sanguíneo del humano. ¿Cierto? ¿Cuáles son nuestros sistemas sanguíneos que podemos tener expresados? A, B, AB, ¿A, B? O, ¿Cierto? Entonces te das cuenta de que una expresión puede mostrarse de diferentes formas, ¿no? En este caso el sistema sanguíneo. Ese es un ejemplo de aleros múltiples, ¿listo? Que se puede expresar de diferentes maneras. ¿Ya? Entonces esos son aleros múltiples, ahí lo puedes anotar. Eh, y listo, vamos. La alternativa entonces en este caso sería la letra, la letra A, eh, 96. Muchas especies vegetales se reproducen por medio de trozos de tallos, llamados esquejes, porque los descendientes de son genéticamente idénticos entre sí y a la planta que les dio origen, constituyendo clones. ¿Ya? O sea, son lo mismo con los esquejes. En relación a este proceso, es correcto afirmar que la formación de las raíces en los esquejes de árboles y arbustos se atribuye a presencia de... O sea, imagínate que si quieres, por ejemplo, eh, no sé, plantar una naranjita, ya, o plantar cedrón, ya, quieres plantar cedrón. Entonces, tú tienes tu plantita de cedrón, ya, ya tienes sus, sus hojitas, tu plantita de cedrón. Pero quieres tener más, pues, no te quieres quedar solo con una. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a cortar un tallito, ¿listo? Te vas a cortar un tallito y este tallito yo lo voy a plantar acá. Y te vas a dar cuenta que yo, cuando pongo ese tallito y lo dejo ahí, a la larga, este mismo tallito va a crecer. Y tú dirás, ¿pero qué fue? Si ya lo corté. ¿No debería, estar, ¿No debería estar muerto? El tallito. Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Listo? Me piden identificar cuál de estos tejidos es responsable de eso. ¿Qué es el tejido meristemático? ¿Qué es el meristemo? Es un tejido de crecimiento. ¿Listo? ¿Qué es el tejido meristemático? Un tejido de crecimiento. A ver, no entiendo. Lo que pasa es que la planta puede crecer hacia arriba o hacia los lados. ¿Sí o no? El meristemo primario apical se encarga de un crecimiento longitudinal. Y el meristemo secundario se encarga de un crecimiento de grosor. ¿no? O sea, ¿quién se encarga de hacer que crezca así la plantita? El meristemo primario y secundario. Primario, ¿no? ¿Y quién se encarga de hacer que crezca así la plantita? El secundario. meristemo secundario. ¿Listo? Ahora, eh, este es un tejido joven. ¿Ya? Un tejido joven, con trigo de celulosa. ¿Listo? Esclerénquima, ¿Qué, es ¿Qué es el esclerénquima? Yo sé que has escuchado el término de y colénquima, ¿No? Son tejidos de sostén. ¿Ya? Entonces el esclerénquima y el colénquima son tejidos de sostén. O sea, mantienen sostenida a la plantita. Sostén. ¿Listo? Entonces, este... ¿Con el Ya, entonces, ambos son un tejido de sostén. ¿Listo? Eh, pero yo sé que hay células viejitas y células jóvenes, ¿no? O sea, porque tú has visto un árbol, por ejemplo, y el tallo de un árbol no se parece en nada al tallo de un perejil. ¿Sí no? ¿Qué pasa? Que uno tiene más celulosa y el otro tiene más lignina suberina, que forma el corcho, que forma eh, los leños que tiene el árbol. ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién digamos está en esas ramas viejitas? El escleréntima el tiene ramas viejitas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene ramas viejitas? El escleréntima. Quiere decir que sus tejidos son más ricos en lignina y en suberina. Listo, es el sostén, por ejemplo, un árbol. Y, y el polínquima está en ramas, ramas bebés, ¿no? Vamos a decirlo así con el tiempo. Entonces, eh, ya, entonces, este. Esas ramas bebés son ricas en tejido de celulosa y hemicelulosa. Ese es su tejido de sostén. ¿Ya? El parénquima. ¿Has escuchado el tejido parénquima, no? Ese es parte del tema de histología vegetal. ¿no? El parénquima, en sí, apréntelo de esta manera, ¿no? Es como el laboratorio de la planta. ¿Listo? O sea, el parénquima es el laboratorio de la planta. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, la planta necesita comer. ¿Tú has visto alguna vez una planta persiguiendo, no sé, un antílope sí. y comiéndoselo? Sí. Película. Bueno, entonces, este, una planta no caza, ¿cierto? Una planta es autótrofa, ¿Listo? Entonces, como la planta es autótrofa, necesita producir su alimento, ¿no? ¿Cómo la produce? En su laboratorio, ¿cierto? ¿Y qué, cómo se llama ese laboratorio que tiene la planta? El parénquima clorofiliano ¿No? Por ejemplo, ahí vamos a notar plantas con lo que se llama esta negra cloroplasto en el cual se va a realizar la fotosíntesis, ¿no? Y con esa fotosíntesis producir la glucosa, que un carnívoro, un, un herbívoro, perdón, un herbívoro, eh, consumirá para obtener energía, ¿no? Paréntesis clorofidiana. ¿Tenemos otros tipos de paréntesis? Sí, tenemos por ejemplo el parénquima acuífero. O sea, ahora imagínate, y hay Yeah. Entonces, por ejemplo, tenemos acuífero y airífero. Si imagínate que tenemos, no sé, la juego Plantas en su zombie, ¿no? Entonces, cuando tenías el nivel de la piscina, sino que tenías en el núfar y tenías el gato, no sé, el gato aguijón. Entonces, tenías ese gatito, tenías en el núfar, ¿no? Entonces, ya, el, no sé, de esas cosas, pero. Ellos para flotar, ¿qué parénquima tenían que tener? ¿Acuífero o aerífero? <risa> aerífero, ¿cierto? Ajá. Porque para que floten tienen que. Un flotador, un inflador. ¿aire? ¿Qué tiene dentro? ¿Aire, aire. o agua? Aire, aire. Tiene aire, ¿no? Entonces, como tiene aire dentro de él, puede flotar. Entonces, esas plantitas de, de, ahí, de la piscina tenían parénquima aerífero. O sea, tenían compartimientos de aire que les permitían flotar sobre el agua estos ser menos densas y quién tiene acuífero o sea aerífero es alguien que necesita aire acuífero será alguien que necesita agua, agua. qué plantas necesitan agua